Sí, eh. Los barquitos. El avión. Agarra la hasta, la nasta? Eso. Mira, ves, abajo del el medio. El avión, los helicópteros y los barcos, de juego. Hay que matarlos. ¡Wow! Vale todo. No, se te va un poco al carajo. Es un buen juego. Eh, amigos, igual se me queda medio Siguiente. Otro kilo de Pac-Man, es Pac-Man esta vez. Un Pac-Man, una versión eh, que si bien es es muy buena, no es como el original, ¿no? Claro, he cambiado la forma del escenario y... No sé, esa cosa de que solamente tengan un solo spray Pac-Man y aquí de la sensación de fluidez tiene Pac-Man original yendo hacia arriba abajo? Claro. Pac-Man. El clásico Pac-Man que eleva el valor de mi Atari eh, un, <ríe> un poquito más. Siguiente. Está Star Trek. Trek. Si esa no es el price yo no me llamo Nico. Es igual al juego que ya hemos jugado, en el que no había fin en las formas de enemigos. Me siento realmente como si estuviera conduciendo la nave de Capitán Kirk, porque no creo que sea la de Picard de esta. Sí, pero es un clon de un juego que ya hemos visto en esta maratón de Atari en Other Siguiente. Siguiente. Oh, Siguiente. ¡Cuber! Tomar algo. Es una muy buena, es una muy buena versión Pero para TV Game 2600 sí. El Cabezón El Cabezón Bailarín El Cabezón Bailarín contra... ¿Qué? ¡Epa! ¡Uh! ¿Qué? Te resta está a punto de eso, te mata No, ¿qué mierda hace? a ver el círculo a ver mira desaparece uff uff se resete enseguida siguiente los autitos los autos locos patán y los autos locos no se no hace absolutamente nada a ver se mm. graba No, es un juego que no, no logramos, no logramos manejarlo, para una peluquita más. Con el botón arriba y el... Dios, esto es muy raro. No, imposible de jugar. El cuadradito. Uy, oh, buenísimo. Sube una rayita, estos son los juegos que me gustan, miren, de repente enloquece el cuadradito Es un golf. Tienes que llevar esa pelotita hasta ese hoyito Ay, mirá, es buenísimo Cuanto más me alejo ¡Tum! Bien, bien, bien, bien. Increíble. Siguiente. Los helicópteros. Buenísimo. Buenísimo. Hay que tirarse en paracaídas, paracaidismo. <ríe> Uf, no, como se hunde. <ríe> Paracaidismo para Atari, okay. a ver si, sí. siguiente, nos tenemos que ah Ozun un con este, muy primitivo por cierto, ya veo que es primitivo, siguiente, único en su tipo, eh, aventura submarina, tira un boomerang en el abismo, no debes una caña de pescar. Es como el rodeo de hoy. Carrera en bote. Aventura <risa> no, en bote. Bueno. Siguiente. Signo sí de pregunta. Cut. Lo siento. Poker. Uy, Dios, me voy a volver, no sé qué. Damas, mira que viene el tablero de damas. Tiki, Tiki, Tiki. Pero como tenemos que ir dos, uff. Mira, el tanque, el clásico tanque. ¡Jo, jo, jo, Hay que auch increíble! Buscar. Uy quiero intentar Está buenísimo este juego, muy divertido ver el tipito ¡Qué bien! ¡Qué bien! No, mirá como festeja, increíble. Gran juego. Ah Siguiente, porque yo no quedamos tres días cuando esto. Una vez más, una vez más. Ah, ja, ja. Siguiente. Lautito. Apuestas a las carreras, ¿no? Eso es divertido. Siguiente. Fulvo. Ah, buenísimo. Está todo mezclado, no entiendo cuál es mi arco y cuál es el de ellos. Pero Bueno, supongo que acá no está con usted igual. Buenísimo. Ese, ese tipo, como queda. Mirá. Suficiente ah, mira. fútbol por hoy. Sería dos. No, mirá que yo soy gráfico. Papá, mirá que ese se degradé. Ah, y de repente el juego, gráficos bastante comunes tienen. Tienes que destruir la central nuclear. Excelente combinación entre Battle City y Disco. Siguiente. Eso su... Un, un dragón de dos cabezas, boludo. Ah, este es buenísimo. La, la, la barrerita eléctrica le llamo. No. Y la sí, estrella es judía, ¿viste? Fangio para Tali de los sabines de hoy, pero... Más... Más sencillo aún. Uf. Me gusta la violencia de, de los choques que tienen. En la, te tenían que decir no, ¿viste? Para que lo entiendas de una. Siguiente, ¿no? Siguiente. Sí, el boxing, sí. el típico, el clásico boxing de división Que bueno, no vale la pena más que esto para mostrarlo, ¿no? Bueno, es excelente, pero... Siguiente. Ahí está triste ah mirá que bueno se expande este universo me gusta los enemigos son extrañísimos estos juegos de Atali porque tienen como formas así que no tienen sentido bueno es un gran juego <risas> siguiente ¿no? la verdad yo estoy que jugando y no entiendo la monja Boom Bang que liberar el convento de la amenaza de las arañas Debo decir que es muy placentero Cómo desaparece la araña Y el sonido que hace es más agudo Este debe ser uno de los, de, los juegos, de los juegos cristianos más divertidos, ¿no? La verdad, me están presentando desafíos bastante interesantes uno por ahí piensa que porque un juego es cristiano no, no... necesariamente no es bueno, pero este juego nos muestra todo lo contrario. Como muchas bandas de metal también. Y que podríamos ir sacando. Siguiente. Simal. El gran Simal. Uno de los conceptos más extraños, ¿no? Para un jueguito mantener unos platos girando. Siguiente. A ver si se cae. ¿Qué pasa cuando se cae? Uy, oh, mira! Se pone en 3D, boludo. Mira que es animación. Si no puedes perder nunca con este juego... Ah, mira, un cuadrado de animación para transformarse en un cuadrado. Casi todo lo mismo. El ataque submarino. Me... ¡Uf! Ah, es como el de lo, Es como el del Buen paracaidismo. De ya lo no jugamos. Ya lo jugamos. Vas que ya lo jugamos. Vas que ya quiero lo Laberinto mágico. Los tipitos. ¿Es que se me juega la memoria? No. Ahí se trabó. Sí, bien. Muy extraño. Los autitos. Mira lo que son esos colores. Despliegue de colores único en la tarea. Los autitos. Esto es un Wallaby. Un, can así, un cangurito. El sonido de, lo, de las bocinas es impresionante. Bueno, siguiente. Eh, los, los, los vaqueros. Piensa rápido. funda Uno más uno, nueve. El esquí, juegazo. un juegazo de esquí, no vamos a mostrar más que esto Siguiente Los hielitos El flogger esquimal El flogger esquimal Y tendremos que Huir de la hueste de los pajaritos Atravesar el agua helada para llegar a las plataformas de la Antártida Amigo, que va ahí? Siguiente, por favor Defensa aérea. Clon del Missile Commander. Ah, no, mira distinto. Muy bueno. Muy bueno. Esos tipitos te van a empezar a hacer mierda a la ciudad. Excelente. Un gran juego. Que refleja el horror de la guerra. Todo su esplendor. El siguiente. Las locuras. <risa> ¿Qué me contaste, tío? Yo soy un cáncer recorriendo un cerebro. Uff. Siguiente. <risa> ah, vos tenés algo para contar de esto. Sí. Vos sabés muy bien de qué se dedica. Yo soy un morra persiguiendo un ladrón. Bien, ah, chorro, vamos abajo. ¿Viste? Acá atrás, acá abajo se ve el mapita, excelente. Lee tus movimientos, chabón. De paso, te echarías vos los tesoros del. <risa> antes que el museo. Es. El enfrentamiento se acerca. Mijón. Mirá, mirá cómo va. Bien, bien, bien, Dale, Aplicar todo el rigor de la ley. <risa> que pega un salto en el tiempo el chaval. Te quedan 7 segundos. Ahí va, vamos. Eso es todo. el siguiente, el este conejito, tiene el estilo de música Dick Dug, que lo despliega el personaje, pero con una adicional que es que va subiendo en las notas a medida que el personaje va subiendo en la pantalla. extraño siguiente, es tiene que destruir los animales y un, y un barco no, sos el barco ah, sos el barco me sí. toda la fauna marina siguiente sí. Qué onda caco este uh -oh. los tres en Chile. Parte del corazón, los chonchitos, bueno, deja de joder. Mira las caritas. Y el lobo hijo de puta ese ahí rompiendo todo. Bro. Las piernitas de mujer. Casi que tiene tacos. Siguiente, por favor. Marte, El videojuego. Uh. No, increíble, guerra láser. El mejor juego que encontramos hasta ahora. Increíble. Siguiente. Uno. Lagarinto. Pijas con forros. Sí, las, las porongas ya me este juego. ¿Qué es eso? Bueno, y como aquí no quiere la cosa, el tiempo se nos pasó volando. Estuvimos toda la tarde jugando a esta pequeña Tari. Eh, ni, ni siquiera llegamos a ver todos los juegos eh, y bueno, nos tenemos que despedir, porque si no esto va a ser para siempre eh, les agradecemos la compañía espero que les haya gustado el video si ya saben, si se encuentran en algún lugar con una Atari de estas, no duden en comprarla y bueno, nosotros nos, nos entregamos a los videojuegos y será hasta la próxima, que es dentro de 15 días esto fue... Quarter cent Couches Getting High Watching Toys. Nos vemos en la próxima.